¿Cómo están? Contra esos putos, los o que no me gustan. Son unos putos que le lavan el cerebro. Contra los chicos, esos polinesios o cabezas de perro. Me gusta un uno siempre... Eh. Uh, sí, ¿no? Siempre no me gustan que son más necios que tú podías, yo vos son necios.